Buenos días señores, bienvenido a mi canal, soy el Italiano Motero y este es un canal de viajes en moto 100% en español pero con acento italiano. Hoy nos encontramos en Cerralba en la gasolinera que está justo al final de la autovía eh, que va de Málaga hacia Campillos y hoy me esperan a las 9 y media eh, mis nuevos compañeros del motoclub de Miquel Silvestre, el Silver Raider Motoclub con que voy a salir la primera vez. Son las 9 menos cuarto y ya voy tardísimo. Venga, vamos para allá. Muy buena, ¿qué tal amigos? Estamos ya en ronda y estamos de ruta con el motoclub de Silver Rider, el motoclub de Miquel Silvestre y yo me he hecho socio hace poco. Soy el socio número 518 y estoy aquí con los amigos de, del club de, de Málaga. Y en este episodio vamos a dar una vueltecita por el Valle del Genal. Y nada, me he hecho del, del motoclub porque al fin y al cabo yo fui eh, uno de las 100 motos que fueron a la primera ruta que organizó Miguel Silvestre, en La Bañeza, la primera ruta Lectores y tiene bastante sentido de que yo esté en el club, aunque no, la, no, no, he, no he estado nunca en ningún club en mi vida, pero tiene, que, tiene sentido que esté en este. Así que nada. Vamos a empezar a rodar y a disfrutarlo. Y nada, espero que podáis disfrutar también vosotros de muchas curvas y muchos paisajes increíbles de hoy. Esta es el nacimiento de Río Genal. No se pierda ninguno, no, vamos, no, para acá. No, eso, para algo, no. ¿no? No, os cuento. Estamos, en, vamos a hacer la ruta del Valle del Genal. Nosotros hemos empezado por el Alto Genal. El Alto Genal. Eh, es la parte donde estamos nosotros ahora, y bueno, este pueblo que estamos es Igualeja, vamos a pasar Igualeja, Farajay, Alpandeir, Juzca pero vamos a hacer eso al Alto Genal, terminaremos por eh, Juzca de pueblo pitufo, ¿vale? Y ya de ahí llegaremos hasta Tajate, que es el Bajo Genal, ¿vale? Que empieza ahí llegamos al Bajo Genal, y, ahora, y haremos lo que es tajate Benadalí, Benalauría, Algacocín, Gautín, nosotros vamos a tirar Algacocín hacia hacia lo que es la digamos, el, el río Genal, digamos, por donde pasa por la venta San Juan, viaja en algo así, y de ahí ya vamos a llegar a Sierra Bermeja. Sierra Bermeja va a ser, un... yo pasé ayer que vine, que fui a Estepona, ya no es tanto como pasaba primeros de año, que estaba todo quemado, ahora están quitando ya los, los árboles quemados y ya no se nota tanto, que la verdad es que es un paisaje un poco desolador. y unas vistas espectaculares, pero yo creo que merece la pena verlo. El río Genal nace aquí en Igualeja, ¿vale? Eso es monumento natural desde el 2011. ...y va de hecho va a desembocar en Casares, porque el río General es una fuente de Guadiar... O sea, ...desemboca en, en Casares donde termina y se une digamos, al río al río Guadiar... ...y aquí, bueno, en, en Igualeja realmente tiene un poco de... ...ahora lo veremos sobre todo en salir de Igualeja, a de las castañas, ¿vale? ...realmente aquí, en, en, en, creo que son cerca de dos millones de castañas que se, que se sacan... ...dos millones de kilos de castañas que se sacan ahora precisamente en octubre. Ahora, de hecho, dentro de la se se pone todo, le llaman el bosque de cobre, pues se ponen todos los castaños que lo veremos a la salida, Naranja, naranja. y la verdad que es un espectáculo, sobre todo, ya no en la carretera, si se un poquito los castañares, es, es, una, es una pasada. Son ¿Un millones base de, de castaña, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí, eh, sí, y sobre todo, sí, hombre, y la, y la mano que se reconecta. ¿eh? Que se reconecta la ¿eh? mano y, además, igual sí, es muy escarpada. Entonces, el problema es que son todo sierras, montañas, y realmente lo que hace es que la gente baja andando, Coge las castañas, ya sabéis que es el, el, el erizo de la castaña que se pisa y sale lo que es la castaña, la van cargando normalmente o a, o a sacos y van en burros o incluso a lomo y van subiendo lo que es el monte el monte de monta hasta llegar al primer trozo de carril o carretera donde están los los coches y van soltando. O sea que, es... que siempre sí. más fácil esperar la <risa> en este mundo. En este este <risa> y de hecho hay una cooperativa que si alguno quiere comprar un saquito de castaña y las la venden ya para que no tengáis que ir por la sierra. ¿En gusano o sin gusano? Pues, ahí está, bueno, ya, ya, este ya está. este tiempo que todavía no está ahí? Todavía no hay, hay de ¿no? que se entreven lo un saquito así, en un par sí. Está. No nos quejamos cuando nos cobran un paquetito de castaña. Y no, que cogerla hay que cogerla. Hay que cogerla, bueno pues ya la habéis escuchado el compañero borja explicando la ruta de hoy estamos en igualeja yo por aquí había ya pasado con con mi mujer conocía este sitio y conocía la carretera que hemos que acabamos de pasar, y es una pasada, y bueno, ahora nos dirigimos hacia juscar el Pueblo Pitufo, y eso es el Alto Genal, y luego bajaremos. Bueno, y aquí estamos llegando a Alpandeire, un minúsculo pueblo escondido en la serranía de Ronda y que fue el pueblo donde nació el famoso fray Leopoldo. Aquí nuestro compañero Borja nos contó la historia de este fraile, pero yo estaba demasiado ocupado volando el dron. Así que le he pedido al amigo Borja que me mande un audio explicando la historia del uh, fray Leopoldo, que seguramente lo, lo hace mejor que yo. Eh, pues nada, ahí va Borja. Bueno señores, estamos en con cuna de Fray Leopoldo, al que podéis ver aquí en esta estatua y que todos sabréis que fue fraile en las calles de Granada y pasó gran parte de su vida pues, pidiendo limosna y ayudando a los más necesitados. Pero seguro que no sabréis la historia, o no, casi la mayoría no sabréis la historia que se cuenta aquí en el pueblo de cuando era, era pequeño, pero para eso estoy yo, para, para contárosla también. <ríe> Cuentan que cuando tenía apenas 10 años, se encontraba pastoreando un grupo de un rebaño de cabras junto junto con otros niños del pueblo, cuando se formó una gran tormenta y empezaron a discutir qué hacían, ¿no? Y Fray Leopoldo dijo que lo mejor era guarecerse bajo, bajo una roca y, y, bueno, rezar un rosario a la Virgen y pedir, y pedir amparo, ¿no? Sin embargo, otro de los niños dijo que no, que lo mejor sería correr hacia el pueblo, intentar llegar lo antes posible y, y ya guarecerse allí. Así lo decidieron entre, entre todos pero con tan mala suerte de que camino, a, camino al pueblo cayó un rayo y le dio de lleno precisamente al niño que había dicho que no, que lo mejor era no rezar e irse hacia, hacia el pueblo. Fue muy sonado y yo creo que fue el inicio de la gran devoción que siente hoy la gente por la, la figura de, de Fray Leopoldo. Fray Leopoldo murió el 9 de febrero de 1956. Sus restos mortales descansan en la cripta de la iglesia de los padres capuchinos de Granada. super mal, fatal no hagáis eso Este que tenemos aquí enfrente es, si no me equivoco, Javier, con una 1250, el de delante es Nacho y el primero que va en la... es Porca con una Africa Twin. Detrás mía, eh, Ernesto. Y el último creo que se llama José Manuel, con una... 850 GS. Ernesto también con una 1200. Esta zona le llaman la este es el río Genal, aquí nos pasaré la muy chula. Y esto es digamos donde, digamos, la, estamos en la vaguada, justo hemos bajado a todo y ahora todo queda a subir. Y esta zona le llaman San Juan. Esta es la venta San Juan de hecho. Y el camping también es el camping San Juan. Y aquí estamos entrando en Genalguacil. El principal atractivo de este pueblo es que es un pueblo museo. Cada dos años, artistas de todas partes se reúnen aquí para, durante una semana, hacer distintas piezas de arte que luego dejarán expuestas de manera permanente en las calles del pueblo, tal y como estáis viendo ahora. Las llamas se han devorado unas 7.400 hectáreas, rodean la A7 la carretera que recorre la costa andaluza y coronan la Sierra Bermeja de Málaga como si fuera un volcán. Y ya en lo que nos quedaba de día fuimos a visitar Sierra Bermeja, el principal pulmón verde de la provincia de Málaga y uno de los mayores de España. Fue muy triste y doloroso ver cómo había quedado afectado el bosque tras el aparatoso incendio forestal originado el 8 de septiembre de 2021. El de Sierra Bermeja fue uno de los peores incendios en la historia de España, afectó a un total de 8.400 hectáreas y se cobró la vida del bombero forestal almeriense Carlos Martínez Aro. A él y a su familia va nuestro recuerdo. La investigación para dar con el autor o los autores del incendio continúa después de un año, con varias líneas de trabajo abiertas en su momento por el equipo de Seprona y de la Guardia Civil de Málaga. Todo apunta a que fue intencional, pues se detectaron varios focos iniciales con el mismo método, originados de forma prácticamente simultánea y cercanos a puntos de una carretera poco transitada. señores, ya estamos terminando la ruta. Me ha encantado la salida con, con esta gente del motoclub, la primera de muchos, espero. <coughs> Hemos pasado ahora el tramo de Sierra Bermeja y es impactante ver cómo se ha quemado el monte. Y todavía más impactante ver todos los troncos que hay aquí acumulados. Esos troncos lo venderán. No es que lo vayan a tirar, no, no, es que lo van a vender y luego uno reflexiona un poco y dice ¿para qué se quema el monte? pues para eso peña, para sacar dinero bueno pues yo creo que vamos a terminar el episodio aquí muchas gracias por haberme seguido hasta aquí suscribiros a mi canal y ponerle un like si os ha gustado el vídeo. Venga, hasta luego Luca.